Mm, a mí no tanto, a mí no sé al mundo entero si el dinero lo es todo para ellos pero el, la felicidad para mí no es el dinero sino la felicidad es tener amor en uno mismo y ese amor compartir. Claro que la felicidad es un fin y el dinero es un medio para llegar hacia la felicidad pero también hay otros medios, eh, la solidaridad, el amor y a través de ellos llegar a nuestra meta que es la felicidad de obtener algo y entonces el dinero no compra la felicidad sino nos satisface de necesidades que son en simples cosas podemos perder pero en cambio la felicidad del corazón y que repartimos a los demás no se va a perder nunca. Sí. El dinero, el dinero creo que no es la felicidad, eh, la mayoría de peruanos Creo que el 50% piensa que el dinero es la felicidad. Y es por eso que muchos de los peruanos, mucho, la gran mayoría está en todo el mundo, se va al extranjero a trabajar. Porque piensa que cuando uno tiene dinero, puede hacer su felicidad, volver a Perú y hacer negocios, negocios. Pero es una buena idea lo que ellos piensan, porque salir del extranjero, tal vez otras oportunidades se te presentan pero esa es una forma de llegar a su felicidad de ellos, de tener una buena familia, una buena economía. Pero si hablamos en términos de fe, de fe el dinero no es, no es todo, porque si yo quiero ayudar a alguien, no necesito dinero, sino necesito mi voluntad. Entonces el dinero no lo es todo para mí y para muchas personas más que piensan como yo. Yo creo de que al principio estaba totalmente en desacuerdo pero después, con las opiniones de los chicos, que estaban algo de acuerdo con que el dinero sí te sea feliz, llega a la conclusión de que realmente el dinero es como un medio ¿no? que te podría llevar a la felicidad. ¿no? Porque, como dijeron, tú compartes algo que tienes y lo consigues con el dinero. Entonces, con el dinero puedes, puedes digamos, basarte para poder llegar a la felicidad, pero siempre, teniendo la noción de que la felicidad es muy aparte del dinero, es algo que, que no se puede comprar, ni la paz, ni la felicidad, ni el amor. Uh -huh.